Cómo están hoy día vamos a hacer slime. Vamos a comenzar. Estamos con. Estamos con ella. Acá está la goma. Acá están los colorantes. Si deseas echarle colorante lo echas. Y acá está una vainilla para que huela bien. Y Aquí está el activador. Acá. el activador. Acá. Acá están bonitos. Está ya. Paseo para... número uno. uno. La goma. He comido frijoles aquí. <risa> ya, y ahora para, y ahora para mostrarme. Unos cuantos botones. Unos cuantos botones. Unos cuantos botas. Y si deseas, estas un poco de vainilla. Un poco de vainilla. Para que vuela bien. Ya puedes si quieres echar las bolitas. Y ahora falta mezclar. ¿Con qué mezclamos? Okay. Con, con lo, lo que sea. Con lo que sea. También puedes con la mano. No, con, la, con bueno. la mano te queda. Tenemos que mezclar. No, parece, parece. Me acuerdo a un pastel así. Ah. Y así va quedando más pegajoso. Y ya, listo. Vamos a ver cómo queda. No, queda bien. Pegajos, ¿no? se, se, se salió muy mal como a mí me salió oh. Botana Water Eso sucedió con mis amigos Ay, mucho ¿Para qué tal el huevito? ¿Por qué el verde? Ya, yeah, a ver, el rojo qué que algo. Un... Hay una cuchara ¿Para <risa> Yo les recomiendo de que mejor no les eche No, que no les eche estas bolitas Porque estas bolitas se interrumpe cuando los salen mm. sí, ¿Sabes que parece que está nueva tampoco? Si, sí, <risa> para comer ropa mm. Se va a intercalar ropa, por No, bueno, no tanto. Oye, oye sí sale un poco pegajoso, vamos a mirar. Mira. A ver, ponle, ponle otro color. ¡Pero no cae a caer! Oye, hicimos una locura. Se tiene humo, asco la sopla, sopla uy, se te